No soy un acosador, no soy un abusador, lo repito, puedo haber sido un acosador, un abusador, pero eso no lo soy.